Soy David Perpiñán, eh, estoy ahora trabajando en Digital Legends como Lead designer del proyecto de After. ¿Vale? Para daros un poco de background de quién soy, a ver si tienen que hacer caso o no. Eh, llevo ahora mismo seis años trabajando en la industria. Digital Legends es, es mi primera empresa y entré como. Estuve trabajando como con un año en DeFanum, es un proyecto que salió en 2000, no me acuerdo lo que no. Eh, pero lleva ya 7 años live, 8, eh, estuve un año como Cuba y luego cuando empezó el proyecto de After pues salté a diseño y estuve trabajando desde el principio en toda la base del proyecto diseño de niveles, un poco los sistemas y ya estoy en el proyecto que ya se encuentra en estado de live operations que es todavía más divertido que salir a Entonces, La charla la he dividido en dos partes que son bastante diferentes. Por un lado, eh, Game Development, y por el otro, Live Operations. No es que Live Operations no sea desarrollar juegos, pero es un poquito diferente. Entonces, para justificar un poco, no de la charla, lo he partido así. Eh, en la parte de desarrollo, eh, vamos a ver eh, cómo se iniciaron los mapas en Afterpulse, cuál es la pipeline que se siguió, eh, y en la parte de Live Operations, vamos a ver un poco qué es el Live Operations, cómo se actúa en el Live Operations, y sobre todo encarado al diseño de niveles. Eh, antes de empezar, eh, la presentación es de la hago yo, pero todo lo que vais a ver es, es trabajo en equipo. ¿vale? Se han pasado muchos diseñadores, este el equipo de arte, de código... Y los niveles, no, aunque los diseñe una persona, hay testeo, hay iteración, hay un equipo detrás, ¿vale? Y, y hay cosas que son cosecha mía, hay cosas que las he aprendido del equipo, de la gente con la que he trabajado, ¿vale? Que es muy importante. Vale, os doy un poco de contexto del proyecto de Afterpulse, que no sale aquí. Eh, Afterpulse es el tercer shooter que, que hace Digital Legends, ¿vale? Con lo cual, eh, hay cosas que no venían de nuevas. Eh, Battlefield Bad Company 2 salió en, en 2010 para ellos para Se trabajó con, con Electronic Arts y, y DAIS para cortar la presión de consola Es una sí. campaña aparte, todo scripteado, tiene incluso multiplayer Y es bastante avanzado para la época Creo que no está en la tienda, ya disponible sabéis lo tiene? Que no creo, yo lo tengo eh, Creo que se puede descargar todavía y jugar eh, Hace no mucho hicimos un playtest El equipo de diseño entero de Quisita para repasarlos y la verdad es que es bastante impresionante lo, lo que quedó y cómo se vive hoy en día todavía. Bastante interesante lo que se hizo. Y respawnables, ¿vale? Eh, lleva desde 2012, lleva 7 años en live y, y es algo bastante pionero, por lo menos para Digital Legends, que es mantener un juego vivo durante 7 años. No es que se parezca a Fortnite, Fortnite se parece a esto. <risa> eh, no, a veces tengo tan dicho que, que es como Fortnite, y bueno, como podéis ver pues tiene estética cartoon, es un shooter, es third person y se parece bastante a Afterpulse. O sea, es la base en la que lo construimos. Eh, y de su Livebox aprendimos también para el de, de Afterpulse, aunque ¿no? eh, aquí se, se exploró menos al principio, pero hoy en día pensar que mantener los siete años vivo es, es muy loco. Hay que hacer muchos eventos, probar muchas cosas y se sigue sosteniendo por sí mismo. O sea que, muy bien. Vale, entonces vamos a dar un poco de, de after. Eh, salió en 2015 eh, y ya salió preparado para ser para un proyecto de fox O sea, respaldados a lo mejor no, no se tenía tan claro cómo, cómo iba a evolucionar, pero aquí ya sabíamos cómo, cómo funcionaba el mercado y el juego tenía que aguantarse durante muchos años. ¿vale? Eh, vamos a echar un ojo a los o hay parámetros que he puesto, es un juego de móvil, con todo lo que se conlleva. No sé si habéis jugado a shooters a móvil. ¿Alguien? ¿No? si jugado? <risa> eh, es en tercera persona, eh, que es un traje muy importante también. Eh, a la vez, el shooter y móvil eh, y tener que tener el personaje en pantalla, pues es un retraísta. La pantalla es pequeña, cada vez son más grandes pero es una pantalla pequeña y hay que encajar al personaje, eh, la composición del nivel, hay que poder navegar, hay que meter los controles... Eh, es algo que ha ido evolucionando poco a poco. O sea, en 2015, si mirabais la App Store, a nivel de shooter <coughs> podíais encontrar, había, había bastantes, pero hoy en día es una locura. O sea, no hay shooter de consola o PC que no se porte a, a móvil, porque no tiene sentido. O sea, es un mercado muy amplio, todo el mundo tiene móvil. Aunque la gente se enfada de goles de porque la gente dirá eso, que todos tienen móvil. Pero es verdad, con lo cual el potencial de consumidores es mucho más amplio. Y como ya vais viendo, After Plus tiene un aspecto bastante realista. Y pese a eso, aunque muchas veces se asocie el hardcore con PC y consola, eh, móvil tiene ese mercado. O sea, la gente juega al móvil y gente que nunca creería que juega a móvil, a hardcore. O sea, es una cosa que ya no existe. Es como una conversación antigua, de cuando solo existía Candy Crush y juegos de ese tipo Hoy en día ya no, Fortnite se juega en móvil, los niños juegan en móvil Y, y las generaciones que vienen van a venir jugando en móvil No es que vaya a desaparecer el PC ni la consola Pero está claro que, que es un sistema más, igual de importante o más Porque todo el mundo va a tener un móvil y eso es importante eh, Vale, es un sistema de arenas PvP multiplayer eh, lo que implica que a nivel de todo el código de red, eh, el tipo de niveles, cómo se configuran a la hora de diseñar, el, el hecho de que vaya a haber jugadores continuamente en player vs player, es, es un caso muy importante del juego también, que, que lo marca en, en todos sus aspectos. La ambientación es realista, como ya hemos dicho, y también es un caso muy importante eh, para el diseño de niveles y para todo el arte que va relacionado y con todos los peores que pueda tener eso. Eh, bueno, armas, y ya sabéis lo que pasa en el mundo últimamente con las armas, ¿no? siempre hay polémica con esto, y es un riesgo más. en consola está solventado, hay juegos, hay sucesos, hay violencia, no pasa nada, pero es un tema un poco más cumplido en los gestores de, de móvil. Eh, no sé, no sé eso. g -A -A -S, que es Game As a que es lo que comentaba al principio, este juego nace para ser un servicio, como el no voy a decir el 100% pero el 90% de los juegos que salen hoy en día, que están pensados para rentabilizarse a lo largo del tiempo. Luego vemos más detalles sobre ese punto, pero también marca mucho el, el tipo de juego. Quizá no tenga tanta afectación a nivel de cómo se diseñan los niveles, porque el gameplay sigue siendo el gameplay, pero sí que toda la economía que hay detrás eh, tiene que sostener eso. Nadie va a pagar por jugar este juego, porque es un free to play de primer, con lo cual tendremos que convencer a los jugadores para, para que jueguen y, y paguen y, y apoyen el, pro, el proyecto. Y la economía es gacha System, también conocido como Cop. Eh, ¿vale? Y nada, esto es Algunos de estos puntos eh, los veremos en la, en la parte de LiveOps y otros los veremos en, en el apartado del diseño de niveles. Eh, preproducción de los niveles. Eh, al principio, eh, cuando empezamos Afterpulse, eh, sabíamos algunas cosas y otras no las sabíamos todavía. Lo que habéis visto antes, eh, sabíamos que era realista, pero no sabíamos cómo tenía que ser el nivel de grande, cuánto iba a soportar el dispositivo, eh, cuántos mapas podíamos hacer... Eh, entonces, estos son como los puntos clave que tuvimos que tener en cuenta antes de, de empezar a, a producir y ver qué teníamos entre manos. Primero los recursos, el tamaño del equipo, cuánto podemos llegar a hacer y, y en cuánto tiempo. Eh, el equipo interno, el equipo externo, muchos juegos hacen outsourcing de, de, de su contenido, eh, otros no. Con lo cual hay que ver si con el tiempo que tenemos podemos llegar a lo que necesitamos y, y la calidad que podemos obtener en ese tiempo. Un rasgo muy importante de Afterpool es que el, el motor es in-house, está hecho en Digital Legends, es el Carisma Engine, que tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones, como, como cualquier motor. Eh, a nivel de puntos fuertes, pues gráficamente, eh, sobre todo en, en 2015, incluso hoy en día, eh, destaca muchísimo. Luego veremos imágenes del juego, pero tiene una calidad bastante, bastante buena. Eh, iluminación en tiempo real, aunque solo tiene un foco de, de iluminación. El personaje proyecta sombras al moverse, si hay un personaje que cruza una esquina lo puedes ver en la sombra eh, antes que el mismo y cosas así, con lo cual es bastante espectacular. Y limitaciones, sobre todo, la que ofrecen los dispositivos. Eh, son móviles al final, eh, han evolucionado mucho y de forma exponencial, pero en 2015 no eran tan potentes como ahora. Y, y se nota, cada vez eh, mueven el mismo juego. Eh, pudimos subir la frecuencia de 30 a 60 frames hace, hace unos años y hay dispositivos que lo aguantan y otros que no, eso depende. Eh, IOS es más estable que, que Android, Tiene simplemente porque la gama de dispositivos es, es, está más concentrada con lo cual optimizar es mucho más sencillo. Si nos ponemos a mirar los iOS que hay en esta sala, a lo mejor hay 3, 4, 5 modelos y si nos ponemos a mirar los Android que, que hay, y a lo mejor salen 10 fácilmente. Y eso es algo a tener en cuenta. El proyecto salió primero en IOS, con un editor Choice de, de Apple incluso, y más tarde en Android, cuando lo pudimos optimizar. Y luego un aspecto muy importante que influye mucho el, el diseño de los niveles es eh, la ambientación y, y las referencias. Sabíamos que era realista, pero aún así dentro de, del espectro realismo hay, hay muchas vertientes, y tanto en dirección de producto como en dirección de arte se tuvo que, que hacer mucho trabajo para intentar evaluar cuál era el aspecto que, que iba a tener el juego finalmente. Entonces, al final de todo esto, lo que obtuvimos son eh, tiempos en la introducción, cuánto podíamos hacer en cuánto tiempo. Si no recuerdo mal, eran 5 mapas, me parece, 4 o 5 mapas. Eh, del motor in-house, eh, detectamos los puntos fuertes que luego Arte intentó explotar a la hora de, de desarrollar el juego. Y la limitaciones que son sobre todo constraints eh, a nivel de poligonaje, de tamaño, instancias de pintado de, de los mapas. ¿vale? Y en ambientación y referencias, pues un concepto que, o una guía de estilo que nos podía guiar un poco sobre cómo iban a ser los niveles del, del juego. Vale, eh, a lo mejor repetimos algo en esta slide, pero como voy a intentar centrarme al máximo en, en el LiveOps y un poco en la pipeline, eh, estos son aspectos más formales del diseño de niveles, que ya veréis o habréis visto con Javier bien clase. Eh, pero aún así quería mencionarlos, porque son muy característicos de, de móvil o son cosas que hemos aprendido en móvil que hay que tener muy en cuenta a la hora de ponerse a trabajar en los niveles. Entonces, eh, los controles de inicio y ahora mismo en Afterpur son muy sencillos, moverse, disparar, eh, recargar y si los comparamos con cualquier shooter del mercado de hoy, eh, no tiene nada que ver. O sea, hoy en día es, es todo mucho más complejo y la audiencia ha cambiado, la audiencia ha aprendido. Entonces, si hay un jugador que empezó en 2015 a jugar, o en 2012, con jugamos, eh, hoy en 2019 lleva 7 años jugando a su, que aquí no, no, no habéis jugado ninguno, pero os puedo asegurar, y no es porque trabaje con ellos, que te acabas acostumbrando, y acabas teniendo bastante precisión. Eh, también han aparecido controles para dispositivos, puedes jugar con un mando en, en móvil sin ningún problema hoy en día, y, como resultado, todo se ha complicado. Igualmente, hay que tener en cuenta que esos controles van a estar imprimidos en la pantalla, por lo cual van a ocupar espacio. Y, aunque todo se haya complicado mucho más, ahora puedes agacharte, correr, mantener sprint, hay, hay como, si vais a puti o y queréis que, que están plagados de controles. Eh, hay que tener eso muy en cuenta. Eh, navegación. En móvil, aunque acabo de decir que te acostumbras y se puede jugar bien, eh, sigue siendo muy bueno. O sea, no, no va a nunca al ratón ni, ni a un mando, aunque se acerque mucho. Entonces hay que tener en cuenta eh, ciertos aspectos. Por ejemplo, el cut de sand, vale O sea, llegar al final de un pasillo y tener que dar un giro de 180 grados para volver hacia atrás es un problema muy grave. Lo es en cualquier diseño de nivel, en casi cualquiera, depende de... Sobre todo si estamos hablando de arenas multiplayer, pero... Pero aquí se acentúa el problema, porque eh, tenemos el móvil, la pantalla es pequeña, tenemos que girar... Y es un problema grande. El decision making. Eh, si tiene que estar claro al final de un pasillo, si voy a girar derecha-izquierda e en cualquier plataforma, aquí lo es más. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con no marear al jugador y que las opciones estén muy claras siempre. En qué dirección se tiene que mover y el tiempo que tiene para tomar esa decisión. Y la composición. También debido al tamaño de la pantalla. Eh, la complejidad que puede alojar el mapa o los objetos se tiene que tener muy medida. Enseguida, si nos ponemos a poner cosas, sombras complejas, objetos con, con más detalle del necesario, todo se llena y, y no se puede leer nada más. ¿no? ¿Vale? Y por este lado ya está, luego el field of view lo mismo, la pantalla es pequeña, el juego es third person, por lo cual hay que tener cuidado en no meter demasiada información en la pantalla para que el usuario pueda ver de forma clara lo que es interesante, que es el camino de navegación y, y los enemigos. El diseño de las armas. Eh, fue muy importante en los primeros niveles Porque hay que tomar las decisiones Que van a marcar el diseño De esos cuatro o cinco niveles que hemos hablado ¿vale? eh, Dentro de toda la variedad De armas que pueda tener este juego como shooter eh, Pues se tuvieron que hacer las pruebas Tomar medidas, ver lo que era La distancia de combate media Lo que es una distancia de combate corta Y aplicar eso a, a la creación de los mapas Luego otra muy importante También se acentúa Por el tema de ser móvil Que es la velocidad del personaje eh, normalmente, eh, aunque las sesiones en móvil cada vez eh, pueden ir siendo más largas, eh, se presuponen costas, ¿vale? con lo cual la acción tiene que ser rápida, la velocidad del personaje tiene que ser rápida y a la hora de, de tomar esos rangos, en, en los primeros pasos, pues también hubo trabajo de decidir lo que era moverse rápido, moverse lento y, y cómo de gran tenían que ser los mapas. ¿vale? En pacing ya lo hemos comentado, eh, acción muy rápida y la duración de las partidas igual. Estos puntos están muy relacionados porque afectan al, al final al tiempo y a la sensación de cuánto he hecho en ese tiempo para el jugador, el, el reward que pueda obtener. Con lo cual, como resultado, mapas pequeños, con, con mucha acción. O sea, hay muy pocos puntos en el que el jugador no esté en peligro o ocupado disparando. Luego, normas de distancia. Que esto al, al final es como cuando empiezas el proyecto tienes que hacer concesiones y tomar decisiones. Y la cápsula del jugador tiene un tamaño. La cápsula del jugador eh, tiene un tamaño. Eh, los mapas, como conjunto global, tienen un tamaño límite también. No solo por gameplay, sino por limitación técnica, como hemos comentado antes. El pasillo más estrecho, que le llamamos nosotros, que es como cuál es la unidad mínima en la que dos jugadores pueden cruzarse y no llegar sin problema. Sobre todo si son bots, por ejemplo encuentran uno frente a otro, eh, que era muy ridículo cuando se chocan y no puede pasar, eh, nadie puede pasar por el pasillo, entonces en ese caso hay que contemplar ese tipo de, de tamaños, como tienen que ser, eh, y el tema del mid cover y full cover, ser un shooter eh, a veces quieres estar cubierto de forma completa y no poder disparar, y en otras eh, permitir al usuario disparar, ¿vale? entonces eh, pues, se decidió lo que era la altura mid cover y full cover y tiramos para adelante. Luego, con toda esta información, sobre todo con la de no distancias, se puede construir una variedad de objetos, que es lo que hicimos en Afterpulse al principio. Eran eh, formas muy básicas, un midcover grande, mid -cover pequeño, un midcover pequeño, un pasillo de tamaño mínimo, un pasillo grande, todo eso, y eso nos ayuda a construir los mapas. Escaleras con pendiente máxima, escaleras con pendiente mínima, eh, todo eso. Hay que tener en cuenta que, como hemos comentado antes, es realista con lo cual hay que tener cuidado con los objetos que se van a usar. Según que, si alguien ve un barril muy grande, eh, puede extrañarse un poco, porque estamos mezclando realidad con fantasía y, y puede ser extraño. Entonces, siempre intentamos recurrir a objetos existentes. Pues, un barril es muy sencillo, pero no sé. Si ponemos un camión, intentamos que sea un camión realista y que tenga unas proporciones realistas y que no se ha quedado jugador de, de la inmersión. Un otro entretenimiento, ya lo hemos comentado el motor tiene una cosa muy buena, que es lo que comentaba a nivel de iluminación, que la iluminación es en tiempo real, con lo cual eh, todo, casi todo, proyecta sombra, pero tiene un inconveniente que es que solo puede haber un punto de luz que genere eso, entonces a ser el punto fuerte del motor eh, se tiene que explotar, lo que implica que en entornos cerrados con techo, era un problema con lo cual eh, ya partimos de esa restricción que intentamos saltarnos vamos a ver qué pasaba, salió mal, eh, pero bueno, ahí quedó y, y así sigue el proyecto con eso. Y luego la dirección artística, que tomó decisiones pues, eh, a nivel de ambientación, se buscaron referencias y se estableció, lo decía antes, un, una guía de estilo un poco de lo que era After Pulse y cómo se iba a ver. Vale, eh, os pongo un poco, muy por encima también la pailen de trabajo, ahora veremos junto a punto... Eh, lo que es cada una esto ya lo he dicho antes pero Javier lo explicará en más detalle con lo cual yo quería que vierais la, la que seguíamos nosotros y cómo cómo se entrega cada una de es decir, al final de, cada, de estos, cada uno de estos puntos qué es lo que se ve en el juego y y lo haremos con un mapa en concreto ¿vale? luego pues lo enseño eh, voy a dar un poco de evolución de esta antes y iremos viendo cómo evoluciona el mapa desde el punto... En el que se empieza a definir y cuál es el resultado final. Entonces, empezamos con una definición del, del nivel, que es una documentación muy sencilla de lo que es el nivel, qué es lo que, lo que se quiere hacer. Blockout, que son lo, los primeros pasos, bueno, los primeros y los más importantes de diseño, quizás, que es donde se define el nivel, eh, cómo se juega. Y luego, el boxing, moderado final y iluminación, son apartados que están eh, más del lado de arte. Pero ya insistiré, según hablemos eh, Arte y diseño en esta pipeline Y en cualquier pipeline de generación de, de mapas Tiene una relación muy estrecha Para bien o para mal, con, con cosas buenas y cosas malas eh, Pero al final, como comentaba al principio, es trabajo en equipo Las decisiones son compartidas Y hay que trabajar por, por obtener al final lo que la definición del nivel nos pedía ¿vale? Y como veis abajo hay una línea de testeo, de ida y vuelta, en, el que, en la que quiero indicar que cada punto de, de estos tiene más iteración. Eh, según nos acercamos al final, quizá haya menos iteración, no debería haberla, ¿eh? no significa que siempre la haya, pero cuanto más te acercas al final, más costoso es hacer un cambio. O porque ya tienes el modelo final de un objeto que de repente no vas a usar, a lo mejor no has perdido el tiempo, o la iluminación que has puesto ahora es un problema y, y es un en cambiarla, ¿vale? Entonces, me gustaría decir que, que cuanto más tiempo se dedique, es decir, no, no hay como una unidad perfecta, no, creo que nunca se va a conseguir que aquí lo haces perfecto y nunca más vas a tener que cambiar nada, Eso es lo que nos gustaría a todos, tanto a diseñadores, como programadores, como artistas, que salga todo bien a la primera. Pero hay que tener en cuenta que, que algo va a cambiar, algo va a salir mal. O sea, le va a tocar a diseño cambiar algo, le va a tocar a arte cambiar algo, pero durante el testeo y las evaluaciones se ven cosas que, aunque tengamos la sensación de que si hubiéramos dedicado más tiempo en el paso anterior, eh, esa sensación de lo habríamos encontrado, a veces no sucede. A veces no sale a cuenta dedicar tiempo infinito en algunos de estos puntos, porque siempre va a salir algo. La perfección no, no la vamos a encontrar. Además, toda esta pipeline se contiene en unos tiempos fijados que, que tenemos que cumplir, ¿vale? que afectan a, a todos los departamentos, desde diseño y arte que empiezan hasta Cuba, que da lo que hay al final, con lo cual hay tiempos límite de iteración que tenemos que cumplir. Vale, este es simple, eh, ¿se llama? En castellano creo que se llama Naufragio Helado o algo así. Y es el mapa de lo que vamos a dar, ¿vale? Este es un concept de fase de, de white box, creo que se hizo en ese punto y luego veréis cuánto se parece, en cuánto no, no se parece al resultado final, ¿vale? Pero esta era la intención Entonces, eh, definición del nivel pues eh, generamos unos requisitos de nivel, o nos llegan unos requisitos de nivel, que pueden llegar del Product Owner, que es, eh, o de la dirección creativa del proyecto, en la que nos piden algo, un, un requisito, necesitamos un mapa que sea la necesitamos un mapa eh, que sea pequeño, necesitamos un mapa, simplemente, puede ser también, a, a decisión de los liberales. Con esa información, el equipo de diseño y arte se ponen a buscar referencias, y generan una lista de referencias eh, de idea, eh, pues se hace un brainstorm, eh, hay un diseñador encargado de ello, depende de, del momento, se procede de una forma u otra Pero al final necesitamos una lista de referencias para que podamos trabajar en un concept Y, en, y que todos podamos tener la idea global de a, a qué vamos a, a atender Y en play pitch que este es totalmente diseño eh, Cómo se va a jugar el nivel Va a ser un nivel pequeño eh, Distancias de combate largas, cortas eh, Sensación de, de pasillo eh, Zonas abiertas hay que empezar a hacerlo aquí. De hecho, eh, nosotros lo incluimos, hay pipelines que lo tienen, pipelines que no, pero ya en este punto empezamos a hacer un ROF Mocha, eh, que es como puede ser un dibujo 2D en el que se empiezan a ver un poco la distribución del mapa, el tamaño que puede tener, eh, y los landmarks y el posible storytelling que, que puede haber. ¿vale? Eh, en este landmark, como habéis podido ver, es un barco, son un par de barcos que hay en el centro, aunque hay una al fondo, que es como una estación de radar también veréis que hay como un conflicto de doble lambda luego veréis cuál es el resultado y storytelling, en el caso del que, del que vaya vale. Vamos a ver el el resultado de, de este mapa eh, y un concepal también, perdón, que no lo he dicho. o sea Al final, con toda esa información alguien puede hacer un concepal y, y darnos una idea general de, de lo que estamos hablando. Vale, entonces, eh, nos dijeron que íbamos a utilizar un íbamos a hacer un mapa en un ambiente de nieve. Teníamos una nueva feature de motor que empujaba eso también, que era la nueva tecnología de nieve y los equipamientos, es decir, los guías se nevados en los hombros, la cabeza, las zonas que acumulan nieve. El tema de pisadas también, a nivel de CX había nueva tecnología para la, ambientación de nieve, la caída de la nieve. Perdón. Eh, con lo cual eh, ese era el requisito, la feature estaba ahí, el pitch de diseño era que iba a ser un mapa de tamaño medio, eh, con distancias de tiro cortas, zonas de navación angostas y con un toque laberíntico, un poco como periodo de la nieve. Y los landmark y storytelling que encontramos, eh, fue un cementerio de barcos que está en Kamchatka, Rusia, que son esas fotos de ahí, ¿vale? Entonces también a nivel, no es que sea muy intenso, a nivel de Lore de pero bueno, siempre intentamos verlo un poco. Eh, había un barco abandonado con una, una expedición al lado, con lo cual, tenemos props de este tipo, como tiendas de nieve, tiendas de campaña para la nieve perdón, y tractores de nieve, y los barcos al lado. Y esta es la imagen del, del concepto que hicimos. ¿vale? Eh, el barco que veis aquí ya se puede ver que es diferente del otro. En el primer concepto que hemos visto ya vemos que los barcos son iguales, con lo cual ya empezamos a encontrar diferencias. El tamaño del personaje, si os fijáis, es bastante pequeño y hay como columnas de hielo aquí en medio. Quedaos con eso y luego veremos cómo va Vale, la clase de block out. Eh, Aquí, eh, al final, tenemos que tener un modelo jugable 3D con formas básicas ¿vale? en el que se puedan realizar testeos bien y en el que vamos a verificar que el pit de diseño que hemos establecido antes se cumple. ¿Vale? Eh, además, eh, como tarea de diseño, la posición de los spawn points, que para este tipo de juego, shooter, eh, es algo muy importante. Eh, sobre todo en dinámicas de mapa de team deathmatch o deathmatch, o capture the flag, en realidad casi cualquiera, eh, el spawn trapping, que es acorralar al enemigo en el, en el punto de origen, es un problema grave. Le pasa a casi todos los juegos, <coughs> y al final es un problema de posición de spawn. Es algo en el que hay que dedicarle tiempo y, y dejarlo bastante bien. También es importante eh, tener ojo en el, en el bloque. Los tamaños que pongamos, eh, tenemos que tener en cuenta que luego va a venir un artista y tiene que poner un objeto ahí. Con lo cual, podemos ir a lo loco si queremos, pero al final esas cosas salen caras. Es decir, una caja gigante de 10x10, que es eso, sí que puede llegar a alguien y justificarlo, pero ya en la fase anterior habíamos hecho un moca, vale que debería tener en cuenta alguno de los aspectos. Es decir, esta caja creo que podría ser un camión. A lo mejor luego se decide que es este camión o, o aquel otro, o un contenedor, pero son unas formas de... una forma, un tamaño que, que es sustituible por algo. ¿vale? Luego hay, hay veces que se nos va la olla y tenemos requisitos muy extraños y se acaban cuando la solución. Y a veces quedan estructuras más complejas y otras menos. Pero como estamos en la parte inicial y es el momento de poder cambiar cosas, cuanto más decidamos aquí, mucho mejor. Y el gameplay test, aquí hay mucha iteración, hay mucho el diseñador encargado, en estos mapas normalmente un diseñador se encargaba de, de toda esta fase, eh, hay mucha iteración, tanto en solitario como en testeo con Cuba o con los diseñadores, ¿vale? pero hay que navegarlo una y mil veces, intentar encontrar todos los problemas que podemos en este punto y todo dentro de los tiempos que tenemos. ¿vale? O sea que no, no es otra cosa que diseñar, jugar, testear y acabar con un gameplay que, que represente el objetivo inicial que teníamos Ahí he puesto la carga de trabajo que hay eh, para diseño que en este caso es alta Digamos que estamos haciendo el, el esqueleto del nivel Y que de aquí en adelante todo debería cambiar lo, mismo, lo, lo menos posible Va a cambiar y cualquier cambio va a ser positivo, seguramente Pero hay que esforzarse, ¿eh? Que todo tenga un aspecto correcto Vale, esto es el, el resultado del breakout del nivel en el que añadimos un poco referencias que teníamos para ejemplificar un poco qué había en cada sitio o qué era cada objeto. ¿vale? Tenemos los barcos hundidos, que aquí, si os fijáis, ya son el, el mismo barco, ¿vale? del mismo tamaño, ya, ya sabíamos que no nos íbamos a poder permitir dos barcos diferentes. Eh, y referencias de, de las zonas, para que Concepar con esta información pueda proceder a, a algo más. y más ¿vale? Aquí hay dos iteraciones, de hecho, si os fijáis, este mapa y este ya son diferentes Aquí hay una complejidad que en el otro no tenemos Se han cortado zonas de acceso, el barco central ya no está tumbado, ahí está de pie ¿vale? Porque tumbado ocupaba demasiado espacio y era muy difícil de, de rodear Generaba demasiado tiempo del de jugador solo, dando vueltas, sin hacer nada Y se han quitado un montón de, de montículos en general Parecía buena idea, pero luego, cuando hicimos este testeo, nos dimos cuenta rápido de que no hacía falta tanto. Aquí hay un, un loop de 360, pero que es como muy cerrado, que no lleva a ningún sitio. Habíamos dicho antes que teníamos que evitarlo, ¿vale? ¿sí? Y en el siguiente está más o menos arreglado. Si os fijáis, por ejemplo, en, eh, se parece bastante, pero no está cerrado. La anelación es un poco más, más fluida. O se asigna haciendo un download cuando entra, pero es ligeramente distinto. aquí es cuando eh, arte empieza a coger el nivel y, y ver qué se hace con él ¿vale? eh, carga de diseño media habrá que indica que, que es baja, pero creo que es importante que en estos puntos eh, sobre todo revisión, cambios eh, haya mucha comunicación entre arte y diseño, eso no significa que estemos todo el día hablando pues, sí, depende de cómo se quiera trabajar pero, pero al final hay que tomar decisiones compartidas porque hay cambios en el white box que pueden afectar al cliente. Y, y tenemos que, que echarles un vistazo. Entonces, esas formas simples que hemos dejado antes en 3 d se reemplazan, es decir, donde había una caja naranja antes pues ahora tenemos un, un tractor de, de... este no es el resultado, pero eh, el artista era un tractor de nieve, aproximado a eso que vemos en el concept. Eh, donde había un barco, con cierta forma, ahora se, se ve un barco de verdad. Eh, en el que ya podemos empezar a ver si quizá la aproximación de la cabina que se ha hecho es muy grande y tapa una zona que no debería tapar. Eh, cuando hagan las tiendas podemos ver si son demasiado altas respecto a lo que hemos dejado a nosotros y si hay que corregirlas. Eh, las tiendas llevan cuerdas a lo mejor para tensarse. O sea, pueden empezar a encontrarse problemas que no tienen por qué representarse directamente en el whiteboxing. Es decir, esa tienda no tiene que tener la acuerdo, pero el artista al pasar por encima puede empezar a detectar ese tipo de problemas. Vale, entonces la revisión del nivel con arte, como he dicho, eh, tiene que suceder y tenemos que revisar y tenemos que estar la, las dos partes en, en Go con, con lo que tenemos y empezamos a, a ver la diferenciación de algunas de las zonas. Que nosotros en diseño ya, ya hemos tenido la precaución, por ejemplo. Por ejemplo, como vemos aquí, ¿no? que la, la zona de, de expedición eh, está aquí sola, es decir, no vais a encontrar props de la expedición... En otra zona del mapa, aquí hay una zona como de icebergs o montañas de hielo que no vais a encontrar en otra zona del mapa, ¿vale? Todo eso que nosotros hemos confirmado ahí, antes de empezar a dar de forma y podemos empezar a evaluar esos objetos si nos valen o no nos valen y si, y cómo quedamos de acuerdo. Y lo mismo, aquí mucho testeo. En teoría menos que en el punto anterior, pero igualmente hay que volver a testear. Siempre salen cosas a las que se modifica algo. Modificas un objeto que abre una zona de, de tiro nueva y, y no lo tenías en cuenta y hay que modificar algo. ¿vale? Y en ese momento pues, hay que hacer cambios. ¿Quién hace los cambios? Depende. Eh, ¿Los puede hacer arte o los puede hacer diseño? Depende del cambio. Eh, movemos un objeto de sitio y lo arreglamos. O simplemente es que el, el PROP no puede ser así. Que es lo que comentaba de la toma de decisión conjunta para ver qué es lo mejor para, para el proyecto y lo que entra en tiempo. Y un ejemplo de WebPoint. Si es un poco exagerado. Debería ser todo, o sea, en cuanto a la calidad de los objetos, ¿vale? Pero es lo más parecido que he encontrado a nivel de, de whiteboxing en los archivos que teníamos, ¿vale? Quizá no debería haber colores todavía. Aquí vuelve a estar el, el barco grande, si os fijáis. Pero ya vemos el contenedor, la forma que tienen los tractores de nieve. Eh, muchas zonas no se han solucionado con contenedores, como decía, en vez de con montañas de nieve. Y podemos empezar a ver cosas de ese tipo la estación de radar va como cobrando forma, aunque no, no se parece a la del cono y donde antes había eh, hielo eh, aquí hay una línea de costa que no se puede ver aquí de forma clara, pero digamos que el jugador queda aquí limitado por porque empieza el mar y se han movido a la derecha de las montañas y otro otro ángulo de, de lo mismo donde podemos ver más? Luego, por último, se pasa, bueno, por último, el último perdón, se pasa al modelo final, aquí sí que hay una carga para diseño baja porque lo, lo más intenso puede ir en el whiteboxing a lo mejor, a nivel de iterar con arte y diseño, pero sí que hay una iteración. Eh, se modelan los assets finales, es decir, aquel tractor de nieve tiene aún más detalle eh, y ahí no deberíamos apreciar demasiados cambios, en teoría. Igualmente puede suceder y hay que seguir revisando. Eh, y tengamos en cuenta como he comentado antes, el coste del cambio aquí empieza a costar todo más hay objetos que se mueven y no, están. no hay ningún problema mover un tractor de sitio eh, no pasa nada pero a lo mejor eh, cambiar de posición un, un, una montanita de nieve pues es un poco más problemático por la que pueda tener. ahora sí, por último, iluminación, FX y texturas. Eh, no ha mencionado mucho a nivel de diseño de la iluminación, ¿vale? porque nosotros trabajamos bastante, cuando llega el momento decidimos qué hacemos. Y tiene bastante peso a nivel de arte. La iluminación puede afectar mucho eh, a, a la navegación de, de estos niveles, ensombrecer zonas que no se pueden leer, por ejemplo. Nos ha pasado que eh, la ambientación es espectacular, queda muy bien, pero de repente no, no se puede leer por dónde vamos. Con lo cual hay que tener muchísimo ojo. O sea, me no he puesto media, no sé por qué, se ha quedado en, en baja. Pero todo el tema de iluminación, FX, texturas, eh, puede suceder que al añadir todos estos elementos, el nivel se sobrecarga. Entonces, ahí hay que, hay que revisar eso. Eh, Arte ya, ya sabe eh, cómo proceder con esto también. O sea, no, no es que, que diga que lo vayan a hacer mal, pero no todo lo contrario simplemente se revisa. Y si intentan detectar, contestar. Al final, al jugar es donde se ven estas cosas y hay que dedicarle de tiempo a jugar el nivel y detectar estos problemas. Eh, también, en el caso de cubrir a sonidos, que en Afterpost tenemos eh, música ambiente y FX eh, de sonido ambiente también, se implementan y el juego, el mapa, por ridículo que suene, se tiene que poder jugar, entonces hay que colocarlo en el juego el nivel de progresión está preparado los jugadores, o eh, se desbloquea a cierto nivel, todo ese tipo, eh, los modos de juego en los que se puede jugar eh, se tienen que adaptar, ahí hay bastante trabajo normalmente, y lo, lo hacemos en este punto o en paralelo según, según van trabajando en arte, porque aunque aquí esté todo muy estanco, eh, hay cosas que se pueden ir haciendo en, en paralelo, pero al final esto es lo que tiene que estar entregado al final de este punto. Este es el resultado del mapa final. Eh, es la segunda iteración. O sea, hay algunos cambios extra, pero es como está el mapa en live ahora. Eh, este es de los pocos mapas que después de ser lanzados se, se han modificado por feedback de jugadores. De hecho, teníamos un problema muy grave de, de visibilidad en la versión original. Y, y ya, también hay un problema de rendimiento y tal entonces tuvimos que... quitamos el mapa del, del juego, lo volvemos a modificar y lo lanzamos de nuevo Los barcos son idénticos, por, por instanciar un barco y el otro y por economía tiempo de... no es lo mismo hacer todos que, que hacer uno y, y poco más, A nivel de diseño quedó bastante final Tuvimos problemas graves de iluminación, aquí no se ve, pero te puedes meter en esa cueva y no tuvimos en cuenta que, que ahí no va a llegar la luz igual que al resto del mapa con lo cual, hubo mucha iteración, pusimos como palitos de luz para guiarte en la nieve, eh, finalmente se acabaron quitando, modificando el ángulo del sol, etc. Y un ángulo más. Entonces ya hemos visto la pipeline, que ¿vale? os quería enseñar, que se intenta seguir siempre, se ha modificado durante el proyecto, se ha mejorado, se han empeorado, se ha hecho de todo, hemos intentado ir hacia adelante siempre, para hacerla mejor, aunque hayamos dado pasos hacia atrás, eh, y estos son todos los mapas que hay ahora en ACERCIOV, ¿vale? salimos con 5 me parece, hasta aquí, estoy dudando si este salió en los primeros meses o no, eh, y luego fuimos creciendo, si os fijáis, la ambientación de los primeros niveles que están ordenados, es como un, 2, 3, 4, 5, es bastante parecido. Por economía de juego, eh, y no tener tiempo de generar más assets para la salida, eh, tiramos con Reuse. Este tren se llama, dentro del juego, Trailer, este se llama Trailer 2, ¿vale? y eran como, vale, tenemos un mapa eh, preparado para la demo que hicimos, para el tutorial, tenemos trenes, tenemos plataformas, tenemos cajas, vamos a hacer otro, otro nivel igual, con la mitad de trabajo, que era mucho trabajo pero hay una parte que ya estaba resuelta a nivel de ases luego está eh, cargo vale que está dentro de un avión aquí no os preguntéis por qué pero intentamos hacer un avión cerrado que, que no podíamos hacer hacermente cerrado pero no sé por qué intentamos y al final hubo que dejarlo aparcado y destruido en el suelo eh, con el cielo abierto para que pudieran entrar en la luz pero, eh, eh, y tiene muchos reyes dentro de, de objetos. Eh, sí, que la estructura es toda totalmente en pero los objetos que tenemos dentro, a nivel de contenedores, cajas, pues son como composiciones hechas con los objetos que ya tenemos. Es decir, las galerías de objetos que creamos eh, fueron imprescindibles para poder sacar el juego a tiempo, por así decirlo. Eh, Webhouse lo mismo, tiene bastante estructura única, sobre todo en. aquí no se ve del todo bien, pero es, está dentro de un almacén, con lo cual todas las paredes son únicas. En este mapa nos pasamos de tamaño Fue pues como el segundo o tercero que, que empezamos a, a desarrollar Y era... Quizá tres veces más grande de lo que debería ser eh, Tenía todo un exterior eh, Era bastante loco eh, Y tuvimos que recortar muy fuerte Yo os enseñaba la pipeline que, que deberíamos seguir siempre Que no siempre se sigue. Es decir, muchos de estos errores son por Por, por no hacer ciertos pasos pero bueno, al final los mapas salen y ya acaban funcionando, con lo cual siempre hay imagen de mejor. Si no, si no hay un plan A, todo va a salir mal, pero el plan por lo menos nos ayuda a, a seguir una guía y si algo sale mal, podemos reaccionar. Eh, luego está Cross Quarters, que es un mapa hecho completamente con contenedores. De hecho, si os fijáis en las barandillas y plataformas que hay aquí, son las mismas que tenemos, con lo cual era un mapa que tenía que ser muy económico, solo generamos estas coberturas que se ven aquí y con eso conseguimos construir un mapa, que realmente tiene una estructura bastante única y aunque los objetos sean los mismos, eh, simplemente la tecnología de lluvia, eh, la iluminación es un poco más oscura, se utilizan colores que si os fijáis no están en los anteriores y, y con los mismos assets conseguimos hacer un, un mapa de forma bastante económica. Digamos que haríais como lanzamiento los primeros compases del juego y luego podéis ver cómo de repente cambia y buscamos algo totalmente diferente para poder aportar al jugador algo de diferencia ahora que teníamos más tiempo para seguir desarrollando eh, Ese de ahí es Reset Form que ¿vale? es, es un mapa en el desierto es como un pueblo bombardeado con, con pintadas y tal con muchos tablones tiene como un río que pasa por el medio eh, Luego pasamos al Snowship que es el que hemos visto de ejemplo ahora eh, que bueno, ya, ya habéis visto todo eh, desert Pit, que está hecho todo con, con sacos GESCO, que es como un saco que se utiliza para hacer fuertes en Afganistán, se usa mucho, se llena de arena y de tienes un, una pared de 2 o 3 metros de alto, de 2 por ancho y solo es un saco lleno de arena. Entonces, con esos sacos como referencia, construimos todo un mapa con es y con talones, y, y un ejemplo muy parecido. A este. con muy poco recurso de arte, nivel de, de hacer, se, se consigue construir un, un mapa bastante único. Sí que tiene partes únicas como el, el puente que estáis viendo ahí en el centro, pero en general es bastante eh, apañado en el centro. Y luego un motel, que sí que es mucho más único. Es eh, un hotel americano típico. Eh, con varias plantas y aquí sí que nos, nos atrevemos con más alturas y tal y tiene un toque un poco diferente vale vamos a pasar al, al live operations eh, aquí nos podemos encontrar el games as a service ¿vale? eh, <coughs> que es vertebrador del juego en todos sus sistemas de economía, ya lo hemos comentado antes pero todo lo que nos queda de, de charla va, va a rondar alrededor de esto y de cómo es importante ¿vale? para juegos Los games as a service son juegos que están pensados para generar retorno a lo largo del tiempo eh, El juego es gratuito y tiene que tener algún retorno financiero con lo cual, según pasa el tiempo, y van entrando jugadores y van haciendo gasto, se va obteniendo ese retorno. Hay un elemento muy importante aquí, ¿vale? que es el tiempo, que lo he puesto aquí otra vez, tiempo y retención, que es algo que los free to play tienen que cuidar mucho. Eh, los jugadores eh, tienen que disfrutar del juego, quedarse en el juego, y, y en algún momento acaban haciendo alguna compra que, que nos justifique ¿no? el, de hecho de que haya entrado ese jugador, de que aporte al juego, que aporte al proyecto y que lo mantenga. Con lo cual, la calidad de, del producto, si ya es importante en, en el resto de, de sistemas de monetización, en el free-to-play, lo es más. ¿vale? Y sobre todo lo, lo, lo perteneciente a la retención. Porque que entre gente y se vayan, eh, sale, sale muy caro. Y aquí, el games as a service eh, no implica free-to-play. play hay alguno de estos? Pues, pues eso, son de y, también y alguno de ellos to play y no pasa nada. Eh, pero al final es un modelo al que se ha llegado, que se empezó con los TCCs y que, que tiene mucho sentido a nivel financiero. O sea, no es lo mismo vender un juego por 60 y olvidarse que, que vender por 60 y que siga generando dinero. Eh, hoy en día hay mucha chicas y las sobre todo aquí en, en Europa y Estados Unidos, y, y va surgiendo reciclación igual al respecto sobre los free to play y sobre los cofres. Pero en general, muchos de estos juegos, eh, aunque tengan cofres, eh, lo que hacen es que va atacando al vanity solamente. Con lo cual no hay afectaciones en gameplay y puede haber menos de comunidad, pero así sigue habiendo quejas, y es un sistema que que si no pasa nada pues se acaba implementando de forma aún más sólida y tal. O sea, ya hace años, va a decir 3 o 4, aunque seguían siguiendo el modelo de venta directa, eh, seguían empezaban a tontear todos los cofres, aunque fueran no importantes y poco a poco iban entrando y, y ya están todas las franquicias principales. vale eh, ¿Free to play yo, o pago inicial? Es verdad que hay plataformas en las que el free to play no se ha establecido todavía de del todo, o hay grandes IPs que no, no han dado el paso, pero es normal, o sea, hay plataformas que te obligan a hacer free to play, pero eh, free to play, por ejemplo, en móvil, simplemente porque la competencia que hay es free to play, si puedes jugar a Tools <coughs> imaginemos que Tools vale 10 euros, y hay un shooter muy parecido que, que no vale nada y es gratis, seguramente acaba adquiriendo más jugadores el otro juego y seguramente eh, acabe generando más dinero. Con lo cual, digamos que el ecosistema de mercado del juego te dictará el formato, ¿vale? ¿Contra qué compites? Eh, un pues, Call of Duty y un Battlefield siguen valiendo dinero hasta que seguramente alguien de los diga que no vale dinero. Será, será complicado porque si valen dinero es porque ellos quieren y lo tienen hacia lados lado, seguramente, pero es difícil dar el paso. Aparecen cosas como esta, ¿no? Punchy o, o Fortnite, que van como... Abriendo camino en ese sentido. Eh, es complicado. Eh, eh, Battlefield, por ejemplo, ya no tiene DLCs. Call of Duty sí que los tiene, de hecho, todavía. Eh, toda la parte de Battle Royale no queda segmentada, pero hay mapas que solo tienes por Season Pass para el modo multiplayer en Call of Duty, con lo cual van como un paso más atrás. Battlefield, en ese sentido, no cobra Season Pass. Se puede comprar con el EA Access, que es un Season Pass o un Free to Play encubierto. Eh, y todos los mapas, todo el contenido que sale está abierto. Lo que pasa es que tiene monetización en tienda de, de vanity, que se puede comprar con moneda real. Y Rainbow Six también es un, un ejemplo muy interesante de un shooter que, que no es free to play, que ha ido bajando dinero. De coste, perdón, veces es más barato que, que cuando salió, pero que tiene una monetización muy potente eh, por detrás. Y está muy encargado a servicio. Vale. El free to play, o el game as a service, mejor dicho, eh, requiere un mantenimiento de continuo del juego. Eh, hay que generar contenido y mantener al usuario interesado en el juego. Eh, dependiendo del juego, y eso lo veremos más adelante, porque es aquí donde vamos a comenzar con el diseño de niveles, que ahora lo veremos, no os preocupéis. Eh, teniendo, eh, el loop del juego claro y qué es lo que aporta variedad al jugador vamos a saber eh, qué contenido hay que generar eh, y al final queremos, como hemos dicho antes ¿no? eh, cuanto más tiempo estén y mejor se lo pasen eh, mayor es la probabilidad de que el, el usuario haga un gasto, eh, quieres mantener al usuario en el juego y algo a, a mejorar la experiencia o ampliarlo mejor dicho ya sea generando contenido o por ejemplo sacando más mapas haciendo eventos especiales, etc. Luego todo esto hay que monetizarlo, ¿vale? eh, generas contenido que vale dinero eh, y generas eventos que conllevan desarrollo, con lo cual hay que monetizarlo, hay que encontrar la forma en el que eso tiene un retorno. ¿vale? Eh, ¿Cómo lo haces? Depende. Y no lo he puesto, pero el ecosistema de mercado también puede tener algo que ver ahí. ¿Qué hacen los demás? Si tienes el espacio para eh, ser pionero en el tipo de monetización. Eh, pones un Shizopass como el Formate, por ejemplo, porque es lo que hacen todos en, en, en esas plataformas, eh, dependerá mucho, ¿vale? Lo que sí está claro es que hay que monetizarlo y hay que montar la forma. En Afterbus, por ejemplo, es el sistema gacha de lootboxes y, y así está monetizado. Y no hay que tener muy en cuenta también la sostenibilidad del desarrollo. Eh, ¿Cuánto cuesta mantener ese juego eh, desarrollándose? Eh, ¿Cuánto entra en el juego? Y es un poco un pez que se muere la cola porque nos va a ir indicando todo lo que podemos hacer o no hacer, los tiempos que tenemos Cada cuánto se actualiza, actualizáis el juego cada mes, cada dos meses, cada semana, depende Hace poco salió la noticia de Fortnite, ¿no? del tema del crunch eh, Y los juegos de iPhone son muy caros y muy intensos O sea, parece como que las grandes producciones lo son Y cuando hay que cerrar un juego eh, siempre es complicado pero el iPod es cerrar un juego en cada prácticamente. Una detrás de otra. por lo cual es, es muy intenso también. O sea, no es como el juego ha salido a ver qué hacemos, sino que el juego ha salido y vamos a seguir haciendo que, que el juego crezca. ¿Sí? Eh, aquí he puesto un, un slide al que no le voy a dedicar mucho tiempo porque solo esto podría dar para... No, no una clase, sino no sé, horas y horas. ¿vale? Pero creo que es algo muy importante. Hay que tenerlo muy en cuenta eh, para cualquier movimiento que se haga en la Tenemos un juego que está en live, que está. Es, es, los jugadores están jugando, están haciendo cosas, están haciendo compras, y todo eso genera un, una cantidad de información, de información perdón, que, no, que es ingente. O sea, podríamos saber eh, cosas muy básicas como cuál es la oferta que más les gusta, hasta cuál es el mapa que, que más juegan. Toda esa información hay que saber recopilarla, saber interpretarla y, y dejar que el juego no salga, por así decir. Eh, eso nos va a indicar, nos va a dar pistas de las decisiones, ¿no? nos va a apoyar en las decisiones que tomamos y debería quedarnos un poco también en, en las que no tomamos. Es decir, nos tiene que dar pistas, cosas que no estamos viendo para, para mejorar puntos que estén mal. Vale, Game Analytics o Key Performance Indicators. ¿vale? Eh, os he puesto aquí algunos de los más típicos eh, si alguien tiene curiosidad, no sé si lo ¿los habéis visto en clase ya. Sí, bien. Bien. Entonces puedo contar, voy a pasar por encima. Pero, pues, direct Users y New Users. Eh, he puesto aquí un punto extra, ¿vale? Que es distribución de usuarios nuevos y veteranos. Eh, por ejemplo, en, en Afterpulse es un topic muy, muy interesante, ¿vale? Tenemos muchos jugadores que llevan jugando desde el primer día del juego. Y siguen jugando, eh, y siguen con nosotros. Eh, y a la vez, tenemos cada día eh, un un montón de gente que está entrando. Tenemos que atender a ambas distribuciones de colación, ¿vale? o sea, tanto a los nuevos como a los veteranos. Con lo cual, eh, hay que hacer acciones para ambos. Entonces, el equilibrio entre los de active users y cuántos de ellos son nuevos nos da esa información. Eh, ¿Cuántos de esos juegos están pagando? Es el pool, también muy interesante. Podemos ver cómo eso reacciona eh, a los precios que tenemos. Si subimos precios o bajamos precios, sube el pool. Podemos intentar buscar el, el punto en el que la mayoría de usuarios están interesados. hartado eh, que es el Abre 3 Removed por Active User. Estos que llevan dado hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿vale? Porque son relativos al número de usuarios. ¿Vale? Imaginad que un día tenéis muchos usuarios porque os ha hecho un feature Apple, pues a lo mejor os baja el, el artao, Porque han tomado mucha gente y no toda esa gente eh, va a pagar el primer día, por lo cual puede afectar son relativos, con lo cual no hay que leerlos solos, sino que hay que leerlos también respecto a todos en general, hay que leerlos juntos, para ver otras afectaciones que hayan en el juego que puedan afectar. Eh, ahora, Per paying Active User, que es de todos los que pagan cuál es la medida de pago, el Lifetime Value, que es en toda la vida útil del jugador cuando gastan, y Retención. Retención ya lo hemos comentado antes un poco por encima pero están relacionado con la adquisición de usuarios y no los usuarios. Si no tienes una retención que valga la pena, no te vale la pena adquirir usuarios. En cambio, si tienes una buena retención, eh, vale la pena adquirir usuarios. En relación con el DTV también. O sea, cuánto... Si un usuario gasta 5 euros y el 5% de tus usuarios eh, puede sacar fácilmente cuál es el coste de una campaña de publicidad que te puede levantar. ¿Vale? Una campaña de adquisición de usuarios no son publicidad, sino que es de adquisición de usuarios de Bien, y luego hay, no son KPIs o sí, pero yo he preferido separarlas porque son analíticas de... Game. Como vamos a hablar o estamos intentando hablar más de level Design, eh, hay que tener en cuenta que esta información nos puede ser útil para tomar decisiones eh, o hacer medicaciones en el juego. Entonces, eh, duración de las sesiones, por ejemplo, eh, eh, nos puede resultar muy útil. Estamos haciendo modos de juego más largos o más cortos, si los jugadores de repente reaccionan con una sesión más larga a un tipo de evento, pues nos da información de las acciones que estamos tomando, si están teniendo resultados. Eh, a veces nos podemos plantear objetivos como eh, por X motivo nos interesa aumentar la duración de sesiones. Pues la única forma de saberlo es poder ver si se modifica o no respecto a, a los compases anteriores del juego. Con lo cual, si no tenemos métricas es difícil saber si está funcionando. No lo podemos suponer. Podemos leer Reddit, que dicen Pero no es lo mismo que la métrica eh, Métricas de partida, pues aquí he puesto unas cuantas Pero todas las que se puedan ocurrir igual ¿vale? eh, Media de muertes por partida es, es lo que el diseñador esperaba cuando configuró el modo de juego, juego de mapa. Vale, la distribución de muertes por el mapa Pues un mapa de calor de cómo están eh, muriendo los enemigos En qué zonas también nos puede ayudar a iterar un mapa o a tomar decisiones respecto al modo de juego y las armas más usadas. Eh, ahora veremos cómo funciona Afterpulse en el de, de contenido, cómo crece, pero eh, es un shooter, con lo cual el tema de armas es muy importante y el balanceo en general. ¿no? Creo que no he puesto ningún slide sobre eh, balanceo, pero parte del Live Operations es mantener el juego vivo y cuando tienes, eh, creo que estamos hablando de 150 armas o algo así. 150 armas hay que mantener el peligro. Y pones una arma nueva y está rota, y tienes que arreglar el siguiente, ¿vale? Eso genera, por lo menos, genera comprensión en la complejidad y es importante atenderlo y, y modificarlo de forma constante. Vale, luego este, este es muy interesante: que es distribución de modos de juego. En general, siempre que hay como un modo de juego estrella eh, y es el que predomina, y luego hay como juegos que son pasarios de ese y que van manteniendo el modo de los jugadores. Hay que tener cuidado eh, de que no haya modos de juego que estén generando colas de espera en blanco, por ejemplo. A lo mejor, bueno, y en After Pulse es el caso, Team Deathmatch es el, juego, el modo de juego más jugado, y a lo mejor estamos haciendo un evento especial que no, no tiene atención suficiente. A lo mejor estamos generando un problema de frustración en algunos jugadores porque no hay jugadores buscando ese modo de juego. Con lo cual, este tipo de métricas nos permiten reaccionar a eso y. Eh, volver a activar este modo de juego, o activarlo pero desactivando otro, eh, nos dejan mejorarlo de forma objetiva, es decir, con, con estas técnicas podemos ver si los cambios que hacemos eh, tienen una repercusión real o, o no. vale eh, He puesto aquí un punto especial, vale que es feedback de jugadores y redes sociales, eh, no he puesto aquí la charla, pero a lo mejor se lo hice luego bajado una charla que hay sobre eh, Battlefield Heroes que es muy interesante, ¿vale? que habla sobre esto. Si entramos en Twitter, ahora, a mirar información sobre cualquier topic, ahora en contrato, sea de lo que sea, y seguramente si entramos a mirar un juego, eh, la mayoría de la información va a ser muy negativa también. Significa eso que el juego va mal, se va a pique, eh, hay que escuchar a la comunidad, y eso es un hecho, pero tenemos toda esta información para contrastar. Eh, a nivel de... De, de marca o de juego, a nivel de marketing, no, nadie quiere tener una comunidad enfadada y normalmente cuando alguien se queja es por un motivo real, pero a la hora de reaccionar, pararlo todo y arreglar algo porque alguien se está quejando, tenemos que tener mucho cuidado. Eh, el cliente es lo primero y, y aquí hago referencia a eso, ¿vale? a la retención, y hay que tener eh, mucho cuidado con eso, sobre todo con acciones muy drásticas a quejas muy constantes y lo mismo con cambiar cosas del juego cuando llevábamos un año o dos de proyecto dentro de, de, del estudio detectamos que el sonido de las armas eh, no nos gustaba eh, funcionaba por cada bala emitía un sonido y creíamos que un sonido en loop iba a ser mejor es decir sonaba más limpio tenía más detalle y, y tomamos la decisión de hacer la modificación nos llevó un montón de trabajo como hemos estado hablando a lo mejor de dos semanas de trabajo de un diseñador eh, y, y el día de lanzamiento lo lanzamos y, y hubo un montón de quejas ¿pudimos evaluar en métricas que ese era un problema? no, no, no estábamos preparados para reaccionar ese mismo día a eso eh, pero, pero se tiró todo el mundo encima lo que objetivamente no he traído los sonidos si lo que hubiera traído yo os lo pongo aquí me juego el a que el, el de LOOP suena mucho mejor que el otro Objetivamente era mejor, pero la reacción de la comunidad fue muy negativa. Entonces, hicimos un problema. Simplemente, ahora tenemos el sonido ahí guardado, para Dios sabe qué, eh, y, y perdimos todo aquel trabajo. Pero bueno, al final hay que buscar el equilibrio entre la información y el estado real del juego, que es este, y el que nos muestran redes sociales. Vale... Eh... He intentado buscar eh, dos ejemplos que no sean pools y es una comparación horrorosa eh, porque no son shooters, son modelos diferentes, pero sí que a nivel de gameplay, que es de lo que vamos a seguir hablando a partir de ahora, eh, tienen diferencias que afectan a, a cómo su juego funciona. ¿vale? Y quiero, me he quedado con ellos, un poco de trampa, pero bueno, creo que es interesante la, la conclusión. ¿Vale? Conocéis dos, ambos. Eh, Overwatch me ha dado mucha pero bueno, no, lo voy a leer. Eh, es un hero shooter, es juego de multiplayer. League of Legends es un MOBA y es juego multiplayer también. Eh, Overwatch es de pago único y tiene microtransacciones. League of Legends es free to play y tiene microtransacciones. Overwatch vende cosméticos y League of Legends vende tanto cosméticos como armas. Eh, estos son los puntos que, que forman parte de, de mi hipótesis, ¿vale? Que es el peso del tipo de personaje en partida en Overwatch es muy alto y el peso del escenario en partida es muy alto también. Es decir, eh, jugar con Fara es muy diferente a jugar con Genji y además dependiendo en qué mapas eh, se pueden utilizar de una forma u otra. En League of Legends, por ejemplo, el peso de los personajes es muy alto y el peso del escenario es muy bajo, porque hay un no, no por otra cosa, hay más, pero el que se juega normalmente es el escenario principal y el peso de ese mapa es, es muy bajo. ¿vale? Estaré investigando un poco sobre el Lightbox de, de estos juegos para ver... Pero, ah, a esto. Luego veremos los números de Lightbox, de del número de personajes que ha lanzado cada juego por año y del número de mapas que ha lanzado cada juego por año. ¿vale? Eh, vale, en Overwatch la influencia del escenario en la evolución de la partida es, es alta, es decir, eh, el flow del mapa... Eh, puede afectar mucho a cómo tú vives esa partida y cada partida es diferente de otra por el mapa que, que está implicado. Los mapas de Overwatch comparten muchas estructuras entre ellos. Es decir, no voy a decir que son idénticos, pero si hacéis un, un análisis en detalle de los mapas y buscáis imágenes, top -view, veréis que hay muchas estructuras que son idénticas y se repiten. Y aún así, estos mapas tienen estructuras únicas. Ya no solo a nivel de arte, sino hay zonas que son totalmente diferentes y los hacen especiales. Eh, torre la, no, no nunca la ¿no? demostración, torre de Torre gigante tiene como un agujero y pues, pues ese tiene un agujero y otro no lo tiene y eso puede afectar a tu experiencia como jugador. Eh, la selección de campeones afecta mucho a la partida, por cómo los jueges tú o, o por la composición de equipo que hagas, ¿vale? Eh, y el mapa puede afectar a la selección de personaje, depende del mapa, habrá gente que encuentre más conveniente a un personaje. En cambio, en League of Legends, la influencia del escenario, de la evolución de la partida, es baja. el escenario como sí. Es decir, el escenario se le pueden dar mil tratamientos diferentes, mil estrategias diferentes, y eso hará que la partida sea única. Pero digamos que el peso de que una partida sea de una forma o sea de otra, eh, está muy decantada en la selección de campeones, y, y digamos que el mapa no afecta a la selección de personajes. Con lo cual, eh, pues con este ejemplo Trump, lo que quiero decir es que Overwatch eh, necesita mapas y personajes, y para, para mantener la experiencia del jugador variada porque ambos tienen un peso eh, importante en el Enfer y en League of Legends, eh, el mapa está establecido, es el que es y lo que necesitas son una cantidad ingente de, de personajes para mantener eh, el meta en movimiento, los jugadores en engaged, descubriendo nuevas cosas, con mucho balanceo ¿vale? y ahora los números de los que os he hablado. Al final el objetivo es ampliar la experiencia del jugador y obtener un beneficio eh, manteniendo el juego en constante movimiento. ¿vale? Eh, héroes y campeones. Overwatch salió con 21 héroes en el lanzamiento y ha lanzado 9 héroes en todo el tiempo que lleva de vida. ¿vale? Eso nos da un total de 2 o 3 héroes al año y League of Legends eh, los campeones lanzado, salió con 17 campeones eh, ha lanzado 126 y da una medida de 12,6 campeones por año. ¿vale? Sé que son jugadores diferentes, sé que estoy haciendo trampa, pero igualmente sí que están simplificando que algo hay detrás, ¿vale? Luego, a nivel de mapas, sale con 12 mapas Overwatch, con sus distintas variaciones. Han sacado 9 mapas, lo que da un total de 2 o 4 mapas por año. League eh, of Legends lleva 9 años, no, 10 años, ha hecho ya. Eh, en la calle y tiene cuatro mapas, de los cuales se juega uno quizá el 90% de las veces. Sí, que es han hecho eventos, eh, pero eso lo vamos a ver aquí, pero ambos tienen o han tenido eventos especiales. Eh, hay cuatro modos de juego principales en Dingo 361 y hay dos modos de juego secundarios, o yo considero secundarios, y en Dingo Play lo mismo. Con lo cual, algo hay aquí detrás, ¿vale? Que el tipo de proyecto nos está indicando, a nivel de diseño de niveles la carga que, que, va, que va a haber, ¿vale? Eh, Sigue sí ha habiendo trabajo de diseño de niveles en League of Legends. Ese nivel se ha mantenido y se ha cambiado muchas veces eh, para modificar el meta. Con lo cual, eh, ¿han sacado cero mapas? Eh, ¿O han hecho cero trabajo de, de diseño de niveles? Mentira, no, no es verdad. Estoy haciendo un poco de trampa, como he dicho. Pero sí que es cierto que, que trabajan esa variedad de, de forma distinta. En los shooters, eh, casi como un ejemplo de, de lo que era un shooter antiguo, el, el Modern Warfare 1, por ejemplo, el Call of Duty, el eh, que necesitabas mapas o sea, si llevabas un año jugando ese juego conocías todos los mapas las armas al final no son tan distintas <coughs> perdón, tan distintas entre ellas con lo cual necesitas algún tipo de estímulo eh, para que sigas jugando ese juego y sigas queriendo descubrir luego los mapas que te gustan y los que vas a seguir jugando son los originales, seguramente porque sean los mejores, porque son los que mejor conoces pero aún así, eh, se requiere de ese nuevo contenido que el juego siga creciendo creo que Modern Warfare no llegó a sacar ningún arma nuevo pero en cambio, todos los DLC sí que incluían 3 o 4 mapas. Eran otros tiempos, al final no he puesto el ejemplo, pero After Pulse se acerca en parte a eso por el tipo de gameplay que tiene. Que ahora veremos cómo estas tablas en lo que es After Pulse y, y a ver cómo afecta a nuestro Lightbox y, y por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Vale, entonces he hecho el After Pulse versus Overwatch por, por respetar la, la misma estructura simplemente. El monstruo es un classic shooter, que es algo que me refería, que es bastante parecido al Call of Duty Luego tengo multiplayer, es free-to-play, las mismas transacciones son eh, con el gacha system, ¿vale? que abres un cofre con cierta probabilidad de que toquen ciertas armas o guías y, y obtienes esos objetos, ¿vale? Eh, algo que eh, los otros dos juegos, bueno, miento, el sí que lo tiene, es que estos objetos afectan al gameplay Es decir, hay armas mejores en los cofres y armas peores si te toca una buena, a la que juegues mejor o, o, o puede, puede afectarte, ¿Vale? además de con un peso bastante alto, como pongo aquí. Luego las armas tienen nivel, que también tiene bastante peso, y el peso del escenario y la partida es, es medio eh, Digamos que After Plus no tiene una gran variedad a nivel de niveles, eh, son todos bastante parecidos, aunque tenemos niveles que cubren diferentes eh, espectros de empleo, pero yo considero que la, la afectación es media sobre todo por el, el gran peso que tiene el, el arma y el guía que lleva es decir, un jugador con, con el mismo guía y el mismo arma podría llegar a jugar sin ningún problema en todos los niveles con una exigencia bastante alta vale eh, y ahora vamos a hablar eh, más en concreto del Life of the, de the ¿vale? Acerc Como no va sobre diseño de, de armas ni balanceo eh, esta es la única slide que he puesto sobre el contenido de armas y guías. ¿Vale? Básicamente tenemos armas que suben de nivel 1 a 40, tienen un rango de estrellas de 1 a 7, tenemos las clases clásicas de asalto SMG, LMG pistola, explosivas, completas y precisión, eh, tenemos un sistema en el que tenemos armas de regular y de serie es decir, generamos un modelo de arma nueva que luego eh, es modificada a nivel de color eh, se le pinta eh, se hace una serie dragón por ejemplo y se le imprime un dragón encima con color rojo y dorado y a eso le llevamos una serie, además ese arma tiene eh, modificaciones de ¿eh? tiene afectaciones. por lo cual, parecido a lo que hacíamos antes de los dos niveles de los trenes pues de un arma podemos obtener varias series hay armas que pueden tener hasta 10 series y al final es validado la mejor, porque sí que tienen intenciones de gameplay diferentes. Y actualmente estamos alrededor de las 150 armas, eh, eso es sin contar las evoluciones, porque son diferentes de 1 a 7, no todas tienen siete estrellas, pero podríamos multiplicar esto por 5 más o menos, no me corto, y sería el total de, de rangos, niveles de, de armas, de Alrededor de 500 más o menos, Los guías son más sencillos, de momento. Eh, de momento llevamos ya unos cuantos años, pero se sin evolución. Eh, rango de estrellas de 1 a 7, eh, perdón, aquí no lo he dicho, pero estas armas eh, se pueden combinar entre ellas de evolucionar. No sé si conocéis Gacha sistemas más asiáticos, o si los... habéis experimentado en móvil pero, pero bueno, son, pueden llegar a ser bastante complejos ¿eh? en cuanto a cómo funcionan las relaciones entre armas, entre objetos y cómo se suben unidad. Vale, el rango de estrellas de los gigas es de 1 a 7. Los guías tienen como peculiaridad que tienen habilidades pasivas que modifican estas personas y las armas, es decir, pueden hacerte ir más rápido, mejorar tu precisión con asalto. Eh, si llevas un set de tres piezas equipado, eh, se activan ciertas pasivas, con lo cual se motiva un poco la combinación de diferentes elementos. Y también sigue el modelo de regular versus series que hemos visto aquí, que es que un mismo guía puede pintarse, modificarse y adaptarse a una serie. Actualmente estamos alrededor de 200 guías, estos no tienen evoluciones entre ellos, con lo cual es el número definitivo, no hay que multiplicarlo. Vale, eh, aquí un poco de, de resumen de esto, que es armas y guías son eh, los elementos vertebrados del gameplay, y es decir, es lo que más peso tiene, eh, marca mucho cómo te mueves, eh, la velocidad que tienes, la precisión, la distancia de combate, armas y guías son el motor de mantenimiento del juego, y eso es consecuencia de la primera afirmación, es decir, si es lo que más eh, efecto tiene en gameplay, por el tipo de juego que es, eh, free to play, al final, eh, desencadenamos en que la monetización se basa en vender armas y guía. La diferencia entre ítems no es exagerada para evitar el pobre es decir, tampoco somos monstruos, con lo cual, pese a tener esas 150 armas, eh, las diferencias entre ellas eh, no son masivas, son diferentes, hay armas mejores, hay armas peores, las hago, aún así, eh, hay cierta... Eh, coexistente. El, este Acer es bastante divertido de ver porque este sí que tiene las 500 y pico de armas y vamos a aguantar después de varios años. Eh, es necesario tener situaciones para utilizar eh, ítems concretos. ¿vale? Eh, nada de lo que hemos visto aquí eh, va a forzar estas situaciones. Es decir, aquí es donde va a entrar el diseño de niveles y el diseño de los eventos especiales que hagamos. Eh, que es algo que vamos a ir ahora. La creación de mapas y eventos aportan la variedad necesaria para el cliente. Porque. Eh, son bastante planas basadas y los guía. Es decir, no tenemos clases definidas como podría tener un giro clases en el que hay un tanque, hay un flanker sí que están insinuadas eh, esas cualidades con las pasivas del guía, pero no están explicadas. Aquí os he puesto unas cuantas imágenes del de contenido que generamos. Vale, esta es la serie Panzer. Simplemente, para descansar un poco la vista y tanto de Samurai y Veteran, ¿vale? Y aquí un poco de lo que decía de los repaints. Estas armas todas tienen una versión más. En ambos casos podemos ser realistas, con tonos más grises o verdes, que son las armas regular, Y luego tienen sus versiones. Esta, por ejemplo, es Atom. Y esta de aquí es Dragón, que es la del centro, Jade, que es abajo, y Final, de arriba. Vale, y volvemos ahora al Disney de Nivel después de este largo camino, pero creo que es, eh, era importante entender cuál es la carga requerida o no requerida en el diseño de niveles eh, en función del tipo de contenido que, que necesitamos. Vale, entonces, eh, eventos y sostenibilidad. Eh, los mapas nuevos eh, consumen, consumen muchos recursos. Antes hemos visto que Overwatch, ¿cuánto se había sacado? ¿No hay mapas, eh? Overwatch ha sacado, eh, nueve héroes y nueve mapas, ¿vale? A dos o cuatro mapas por año. Nosotros estamos al ritmo de un mapa por año aproximadamente. Salimos con cuatro o cinco y echamos 21 más de box, pero no llegamos a un mapa por año. ¿vale? Son son muy caros de hacer al final. O Sobre todo si son nuevos. Si, si hablamos de hacer otro mapa de trenes, no hay problema, pero tampoco es sí, para que requiere el juego. El juego. Sí. Eh, Entonces. Otro aspecto que puede afectar mucho a, a, a la experiencia del jugador, que ya la variedad, son los modos de juego. El consumo de recursos es medio, de hecho es aquí donde se ha dedicado fuerza en el último año para ampliar, ampliar la experiencia del jugador. Y la realización de eventos es casi gratis eh, a nivel de producción. Es, de, es decir, una vez hecho el nuevo de juego, activarlo, modificar las recompensas, eh, hacer que eso se active all lunes, eh, tiene mucho más retorno que un mapa nuevo, seguramente. Nos da más opciones. Y salimos con tres modos de juego originales y hemos sacado hasta siete modos de juego ¿verdad? Y luego modificación de mapas. Es una opción que, que existe, pero que también es cara. Entonces hay que aplicar la eh, Algo que se puede tener en cuenta eh, en los pasos iniciales de reproducción es que los mapas ya preparados para ser modificados en el editor. Hay mapas que se prestan más y mapas que se prestan menos. El eh, que hemos visto de nieve, por ejemplo, algunos cambios de posición, al ser el suelo tan orgánico, eh, son muy caros. Porque hay que revisar eh, todo el arte del suelo, bueno, todo el arte de la zona afectada, pero hay que volver a exportar. Eh, el flujo de exportación de la mañana de navegación eh, a veces sale mal, eh, se cae la gente del nivel infinito, con lo cual, son movimientos que no es que llegue un presidente que lo mueve, lo testea el cúa y el artista lo acabo de sacar, sino que requiere un testeo bastante intensivo, con lo cual digamos que en general eh, no contribuye a que los mapas se puedan modificar de forma controlada. Aún así lo hemos hecho, ¿eh? y cuando son movimientos muy controlados se pueden hacer, pero cuando son cambios más drásticos eh, es más complicado. Vale, Y ahora vamos a empezar a hablar de las temporadas y los eventos especiales de Nato. Eh Creo que esto es octubre del año pasado, ¿vale? Tomamos la decisión de enfocar eh, a, a lo que llamamos eh, temporadas, ¿vale? Astrepus ya llevaba en la Ops eh, varios años con un formato un poco diferente, más con eventos del tipo, eh, no sé, eh, eh, activar los modos de juego que teníamos con recompensas especiales, hacer modos de juego en los que había puntos extra por jugar con ciertas armas. Eh, y al final todo eso acabó desembocando en lo que son modos de juego más concretos. Entonces ha sido un año, o va a ser un año cuando lleguemos a octubre, eh, bastante intenso, porque hemos ido sacando todos estos eventos. Cada uno de ellos se corresponde con un modo de juego, que ahora vamos a ver en detalle, eh, y ha estado bastante bien. O sea, al final hemos aprendido bastante y hemos visto cosas que han hecho crecer juego bastante, y ha sido muy interesante. Entonces, como comentaba, ha habido diferentes frecuencias de activación de la iBox. Eh, hemos estado en un mes, medio mes, eh, y al final nos hemos quedado con dos meses, que es donde estamos ahora. ¿vale? Digamos que cada uno de estos modos se activa durante dos meses, y eso genera la novedad dentro. Eh, la aparición de contenido se escala durante los meses para generar eh, distintos puntos de interés. Ya hemos dicho antes que tanto el guión como las búsquedas son el motor de monetización. Con lo cual, eso sigue su, su propio ritmo durante los dos meses que dura cada una de estas temporadas. El objetivo principal, que es el mismo que hemos comentado antes, eh, es la generación de nuevos tipos de gameplay. Es decir, que los jugadores puedan experimentar cosas nuevas y no estén jugando siempre al, al mismo juego en el que no hay campeones nuevos como en League of Legends que pueden modificarte radicalmente la forma de jugar, sino que va a ser el mapa el que te indique que, que vas a jugar de forma Vale, empezamos por Nightcrawlers. Eh, Dead Season, Nightcrawlers es una de las series que tenemos en el juego. Son así como un poco de bullshit, son guías de spooky. Y este fue nuestro primer evento, el primero que empezamos. Y era la primera vez que hacíamos un PV cooperativo. Eran dos jugadores en el mapa de Motel, en la azotea. Y no podían salir de la azotea, ¿vale? Eh, los enemigos aparecían en el mapa y algunos subían, otros se quedaban abajo, y la idea era resistir a esas oleadas. ¿vale? Modificamos la ambientación para darle ese tono, eh, un poco más Minecraft, esto salió durante eh, Halloween. Eh, los modos de juego, como he dicho, eran de, de oleadas, y nos encontramos con que toda la secuencia iba a estar skippedada, porque tampoco teníamos una guía muy avanzada, con lo cual para que los bots se comportaran de forma más o menos decente, eh, toda la secuencia, 260 bots creo, estaba scriptedado todo. Eh, lo que le pedíamos al juego le queda jugar con armas de la clase de precisión y eh, acompañamos contenido nuevo en relación a la clase de precisión, que son snipers eh, Sacamos guías nuevos, armas nuevas y rebalanceamos por completo, si de lo que se pudo, eh, la clase de precisión, ¿vale? para que fuera mejor. retos que nos encontramos con esto, eh, el soporte del script, eh, era muy básico, ¿vale? no, no tuvimos tiempo de dedicarle, eh, de dedicarle el tiempo que nos habría gustado a tener un script que nos diera más opciones, teníamos limitaciones en el número de bots que podíamos tener, que eran hasta 10 bots diferentes, y en general, eh, sabíamos esto, pero era parte de la prueba, las armas de precisión no eran muy populares. Con lo cual, parte de forzar a, al jugador a pasar por aquí era por ver una situación un poco extrema en la que alguien tenía que jugar con, con una arma en la que normalmente nos encuentra muy cómoda. En general el evento fue bien, tuvo una, una buena recepción y era, por este punto en especial, algo que no se había visto en Afterpool antes ¿vale? que era juntarte con, con alguien online y, y luchar contra la vida. Entonces, he puesto aquí un video de gameplay de nuestro youtuber favorito para que podáis ver un poco de qué iba el tema ¿vale? pues estabas encerrado en, en la azotea esta y lo que antes eran zonas no jugables del juego todo eso está en es solo ambientación eh, decidimos reutilizarlo para para que spawneran ahí los enemigos de hecho eh, esas casas no tenían física ni siquiera, con lo cual tuvimos que ponerles cajas y unas rampas detrás para que pudieran subir y en general fue un poco qué es lo que tenemos a mano y con qué podemos generar un modo de juego nuevo. ¿vale? Eh, creo que el gameplay este duraba unos 30 minutos, no lo vamos a ver el MP, pero era más o menos lo que se tardaba en completar todo el loop. Es decir, una vez completado el, el jugador el único reto que tenía era volverlo a jugar para completar un set de misiones que habíamos activado este que era como mata mil enemigos, consigue X que se en una misma partida, todo eso. La partida acaba o cuando el jugador llega al final o cuando ambos jugadores, eh, bueno, si tu compañero muere y tú aguantas, puedes respawnar. Entonces, básicamente consiste en eliminar con sniper a los enemigos que van apareciendo, que son cada vez más duros, y en algunos puntos del script eh, hay enemigos que suben por las escaleras. Tú no puedes subir porque están, están bloqueadas con una cuña para que tú no puedas subirte, pero ellos sí que pueden saltar dentro de la fatiga. Vale, con lo cual eh, generaba esa situación en la que tu arma principal es un sniper y tenías que recurrir a tu arma secundaria para, para solventar la solución. Vale, la siguiente: Winter Warfare. Eh, warfare. Este ya estábamos en, en invierno. En esta lo que hicimos es un poco diferente. Volvimos a, a, un, juego de, a un modo de juego más clásico. Eh, cogimos cuatro mapas y los llevamos enteros. Ya teníamos uno que era el Snowship, que hemos visto de ejemplo, en el que ya había nieve. Eh, de hecho aquí es donde lo relanzamos porque estaba fuera del juego hasta ese momento por temas de rendimiento y es la versión que habéis visto ahora. Pero eh, se nos añadió una feature nueva eh, que son tormentas de nieve. ¿vale? y además las condiciones meteorológicas eran dinámicas, es decir, la tormenta iba subiendo y bajando de intensidad durante la partida. Y podías jugar una partida en la que había una tormenta horrorosa y una partida en la que apenas había tormenta. En el modo de juego se introdujo una nueva mecánica de temperatura corporal en la que si no estabas cerca de puntos de calor, eh, te morías de estilo. El modo de juego de fondo que había detrás de todo esto era un tinder Al final era buscar al enemigo, eliminarlo y, y agu aguantarlo durante los 4 minutos de partida. ¿Qué le pedíamos al jugador? Que se preparase para el frío. Eh, generamos contenido nuevo, ¿vale? Con colecciones de guías de nieve, nuevas armas con mirilla térmica, que eso estaba bastante guay también, para que pudieran ver durante la tormenta. Eh, aquí tenemos un pequeño problema, que es que la feature principal del modo de juego es esta, que es tormentas de nieve. Y por otra parte, estábamos dando al jugador la posibilidad de usar la medida térmica. Con lo cual, toda la sensación que queríamos generar de cuidado que no ves, eh, o ahora sí que ves, de repente va cambiando, el apreciar todo, toda la tecnología que estaba aquí eh, echada, eh, nos lo cargamos un poco de esto. Ahora veréis el gameplay, con, con game pero los jugadores se tiraban todo el rato dentro de la medida térmica. Con lo cual, cuando volvamos a usar este evento el invierno que viene, ya veremos qué hacer. porque no era divertido. O sea, al final era demasiado fácil y no daba la sensación de estar en un modo de juego nuevo. ¿Vale? Sí que tenías esta mecánica de fondo, pero tampoco era el fin del mundo. Y de esto, ahora venís en la siguiente campaña, pero sí que sacamos algunas conclusiones que intentamos aplicar. O sea, Algunos de estos errores creo que sí los supimos corregir y generamos otros nuevos, pero bueno. Entonces, los retos. El cambio muy drástico en la visibilidad. Eh, que haya que calibrar bien para que no fuera muy molesto, al final quedó solventada por el tema de las nuevas armas con Villa Térmica y la primera vez que el entorno puede matarte. También un tema muy sencillo para los jugadores, que es que morirte por nada, simplemente por estar caminando. Y tuvimos que equilibrar bien el daño del entorno para evitar demasiada frustración del jugador. Al final, no, creo que lo dejamos en un punto interesante y no hubo muchas quejas al respecto. Ahora os enseñaré los mapas que modificamos, para que veáis la miniatura, pero aquí podéis ver más o menos lo que se hizo. No se hizo ninguna modificación de ese de arte, está hecho todo con un shader sobre los objetos. Entonces Estas son las zonas de barril, que subían tu temperatura corporal. Y sí que había un poco de gameplay en el que estas zonas suelen estar ocupadas, con lo cual si jugabas de una forma más o menos inteligente, pues podías encontrar mucha gente de espaldas, pero tenéis que arriesgarte a recorrer una zona muy larga, sin puntos de calor y tal. Con lo cual sí que vimos que los jugadores jugaban distinto que al final era el objetivo. Aquí veis cómo va a subir la intensidad de la ¿Vale? Y creo que de hecho no llevo un arma con mi niña. Ahora buscaré la miniatura de ver si ¿no? se ve. Y veis cómo reacciona. En cuanto se sale de, de la zona, la temperatura corporal empieza a bajar. Entonces tienes que ir uniendo de, de punto a punto dependiendo de cada mapa pues intentamos jugar un poco la distribución de esos puntos para motivar a que se encontraran en, en, en zonas concretas y hay puntos que en este mapa por ejemplo está todo bastante lleno de barriles pero hay otros en los que está más exagerado que hay una zona de barriles en la que hay que estar ahí una milla térmica un poco que conseguimos que que marcara los barriles como calor pero y de hecho creo que dependiendo del material del mapa eh, se ve de una temperatura a otra y podríamos calibrar eso y ya está